Para descargar MD Solids, es necesario acceder al link que se encuentra en la descripción o también puede buscarse a través de Google. Una vez que se accede al portal del programa, se busca la opción de descarga, se selecciona la ubicación en la cual va a quedar guardado, en mi caso es el escritorio, y una vez que termine la descarga, se abre. Es necesario descomprimir el archivo descargado para poder ejecutar el instalador. Una vez que se tenga el instalador, se abre y va a aparecer una ventana como esta. Se presiona el siguiente, se selecciona la ubicación en la cual va a estar instalado Se pulsa la opción de instalar y es necesario dar el permiso para que el programa pueda realizar cambios en Windows. Una vez terminada la instalación se da clic en el botón finalizar y en el escritorio debe aparecer un icono del programa. El siguiente paso es abrirlo y activarlo. Para eso es necesario tener el código de activación que está disponible en la página de MD Solids y también en la descripción del video. En la opción Ayuda, Registrar MD Solids, se escribe un nombre de usuario, en mi caso voy a escribir MD Solids y el código de registro debe ser el que está en la página web del sitio que ya lo tengo copiado o que también se encuentra en la descripción del video Siempre que se abra hay que asegurarse de que esté trabajando con unidades del Sistema Internacional. De esta manera ya se tiene acceso a los módulos como análisis de cerchas, de vigas estáticamente determinadas, de flexión, de propiedades geométricas de las secciones y a todas las demás funcionalidades que tiene por completo MD Solids, opción que no se podía trabajar en caso de no tenerlo registrado.